Te enseño dos formas para ver el tamaño de un vídeo, o sea su resolución en píxeles, en Windows 11. Clic con el botón derecho sobre el archivo de vídeo. Propiedades. Pestaña Detalles. Ya vemos que es de 1920x1920. 1920. Pero si no te sale, puedes hacer lo siguiente. En lugar de Propiedades, escoge... Abrir con y selecciona Reproductor de Windows Media. Clic con el botón derecho del ratón, o pulsación prolongada. Clic en Mostrar lista. Clic con el botón derecho sobre el archivo. Clic en Propiedades. Ahí lo tienes. Gracias por la visita.